estoy haciendo de mediador, o sea, de mediador entre el, más o menos el, el conocimiento experto en este ámbito de la movilidad urbana, que siempre ha sido como un ámbito donde han sido como los ingenieros de tráfico los urbanistas, ¿no? que han, y, y la ciudadanía, la ciudadanía que tiene propuestas, tiene ideas de, de cómo eh, modificar o de cómo alterar un sistema que es un sistema socio no es solo un sistema técnico, es un sistema hecho de prácticas sociales, de eh, costumbres, de, eh, de, de, reglas, de reglas no escritas, ¿no? de cuándo eh, es, es, se puede cruzar o no una calle. ¿no? Están escritas también, pero la, la gente lo hace... Eh, incluso si no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si no llega a ningún coche puedo cruzar por lo menos una calle de un carril. ¿no? Y esto se hace en muchos, uh, en muchos casos. Y, y en este taller he tenido la, la, la, la, la, digamos la, el, el papel de seleccionar eh, junto con el equipo, con de, de, de, del equipo de coordinación los proyectos que llegaban. Y, eh, y acompañarlos en, uh, la, en, uh, en, en su desarrollo. Esta, esta experiencia ha sido como para mí muy eh, enriquecedora y muy valiosa porque siempre en esos proyectos, yo con el papel que tengo de técnico, eh, nunca se tiene o um, pocas veces se tiene la oportunidad de eh, dialogar con uh, los ciudadanos y los que usan realmente el espacio público y los servicios de transporte para, para moverse. Y es, uh, es fundamental que, que, haga, que, que haya esta interacción porque es, es vital, es lo que hace que los, las soluciones sean ajustadas a las necesidades. Y hay muchísimas necesidades que ahora, en cómo funciona la, el sistema de movilidad urbana, no son uh, tomadas en cuenta, y o, o necesidades por entero o perspectivas, o, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? o la perspectiva de, la, de, de los cuidados. ¿no? De, el, de cuánto nos, uh, nos movemos, por ejemplo, para cuidar a otros, y de todas las necesidades que tenemos cuando hacemos esto. Y, y, o las necesidades de uh, del, cuando usamos uh, la, las, las calles por la noche, sobre todo si somos mujeres, ¿no? o, o, un, un, o si somos ancianos. Si somos ancianos necesitamos movernos y con muchos más problemas eh, de, de cuando somos jóvenes y todos llegaremos a ser ancianos o de cuando somos niños ¿no? y, y entonces las calles usadas solo para la función de movernos eh, hace que las necesidades de los niños uh, sean relegadas sean arrinconadas ¿no? en algunos puntos específicos de la ciudad cuando el niño para poder desarrollar todas sus capacidades y todo su desarrollo humano pues necesita, moverse libremente en, en el espacio sobre todo en el espacio enfrente de la casa que es, no es espacio privado y no es tampoco un espacio completamente público por eso tendría que ser un espacio donde uh, de, de mezcla ¿no? entre lo, lo, lo completamente privado y lo completamente público. Entonces en todo esto de utilizar los conocimientos y los saberes de, lo, de los ciudadanos, eh, mi rol ha sido lo de, de mediador con los conocimientos técnicos que también se necesitan, porque no, no se puede eh, programar y, y planificar una ciudad sin los conocimientos técnicos que son necesarios. Por ejemplo, todos cuando tenemos un atasco, eh, todos piensan que habría que ampliar uh, un carril más ¿no? o, la, o, o poner más aparcamiento porque hace falta aparcamiento. Esto precisamente es, lo sabemos desde el conocimiento técnico que lo que hace es aumentar los atascos o aumentar la cantidad de coches en, uh, en las calles y entonces termina haciendo como una medida contraproducente. ¿no? Y entonces, en esto pues, sirve el papel de mediador porque no está en el sentido común saber estas cosas.